Molle, mully, pimentero de América, pimentero falso, se le han atribuido propiedades tónicas, antispamódicas y cicatrizantes. Chino molle es un arboreñoso arborescente de hojas perennes perteneciente a la familia Anacardiaceae. Es una de las 15 especies diferentes del género Chino, originaria de los Andes centrales. Es una de las especies más abundantes de chinos en las Américas, con una amplia distribución en zonas subtropicales y tropicales de Sudamérica, y es silvestrada y en ocasiones invasiva en México, Estados Unidos, África y Australia. Son árboles de tamaño pequeño a mediano, habitualmente de 6 a 8 metros de altura, con registros de individuos de 25 metros de alto. El diámetro del tronco puede llegar hasta 30 centímetros, ramas colgantes, corteza exterior café o gris, nuviéspera, esfoliante en placas largas, tricomas erectos o curvados. Este probablemente se origina en los Andes centrales y el altiplano en lo que hoy es Perú, Chile, Bolivia y el noroeste de Argentina, con alta distribución en estos países y en el sur de Brasil, el Ecuador, Uruguay y la Mesopotamia Argentina. Es una especie tolerante a la sequía y a las altas temperaturas. Es longeva, resistente y perenne, aunque no aguanta bien las heladas. Por estas razones se le cultiva en todo el mundo. En Europa se lo planta en parques, paseos y avenidas. En España es frecuente su cultivo en las provincias más cálidas, especialmente en el Levante y Andalucía ha llegado a ser un serio problema en muchos lugares del mundo por su carácter invasor, naturalizándose en los nuevos hábitats. En África del Sur, por ejemplo, este molle ha invadido sabanas y pastizales y se ha expandido a lo largo de cunetas y canales de riego en ambientes semidesérticos. También se considera invasiva en gran parte de Australia, desde pastizales a bosques abiertos y áreas costeras. También en fincas abandonadas y junto a las vías del tren. En América del Norte, tanto ese molle como su pariente cercano, Chinus Terenbi Itfolius, son particularmente dañinos en Florida y Hawái y pueden encontrarse también en el sur de Arizona, sur de California, Texas, Luisiana y Puerto Rico. Sistemática. Durante mucho tiempo a una especie similar que se le distribuye desde Perú y Chile hasta el noreste de la Argentina, estando asilvestrada en México, se le consideró solo como una variedad de chinos molle. Llamándose por lo tanto chinos molle, bar, areira, hoy se le trata como una especie plena chinos areira. Transomanía Chinos Molle fue escrita por Carlos Neo y publicado en Especies Plantarum. Etimología Chinos es el nombre griego del lentisco, arbolito perenne de esta misma familia. Molle, epíteto que recuerda un antiguo nombre genérico para esta planta, utilizado por tornefo y deriva el nombre quechua, uji, mur, no de latín moji. Uso medicinal. Se trata de una planta ampliamente utilizada por la medicina tradicional. A su corteza y resina, se le han atribuido propiedades tónicas antiespasmódicas y cicatrizantes y la resina es usada para aliviar las caries. Los frutos frescos en infusión se toman contra la retención de orina. Las hojas hervidas y los baños con el agua de las hojas en decocción sirven como analgésico, cicatrizante y antiinflamatorio de uso externo. Y las hojas secas expuestas al sol se usa como cataplasma para aliviar el reumatismo y la ciática. medicina folclórica, las hojas y las flores se utilizan como cataplasmas calientes contra el reumatismo y otros dolores musculares, las hojas en infusión junto con hojas de eucalipto y con inhalaciones son usadas para el alivio de afecciones bronquiales, su resina encuentra parecidas aplicaciones que la almásica Después a de extraer sus aceites esenciales a través de hidrodestilación, se caracterizaron utilizando cromatografía de gases con un sistema de, de espectrometría de masas. De todos sus componentes destaca el apineno, posee su componente mayoritario, y el verbeno, que demostró ser citotóxico en altas concentraciones. Sin embargo, un importante descubrimiento es que los aceites esenciales de chinus molle activan el sistema inmunológico. Farmacología se han confirmado sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antitumorales, antifúngicas, antivirales, antibacterianas, insecticidas y repelentes. Uso ritual. Durante el Imperio Wari (600 después de Cristo a 1000 después de Cristo), la chicha de molle elaborada en base a las drupas del árbol del molle se utilizó como ofrenda. En Cerro Baúl, un sitio arqueológico Wari, se han encontrado una instalación de 500 metros cuadrados dedicado a la elaboración de bebidas fermentadas. Otros usos, la semilla se emplea como pimienta roja, al frotarse en la piel genera una sustancia que aleja a los mosquitos. De las hojas y la corteza se extrae un aceite esencial, bálsamo, el cual es utilizado en dentífricos, perfumes y jabones como materia prima industrial. Las hojas se emplean también en la obtención de tintes naturales para tejidos en la región andina. Nombres COMUNES Se conoce a esta especie con los nombres de molle, mulli en Perú, Chile y Bolivia, Ogaribay o walenguay en el litoral de Argentina, anacauita en Uruguay, molle, pimienta en Chile, pirul en México, árbol del Perú, jocotillo, extranjero, pimienta de California, pimentillo, pimienta en El Salvador, en España, falso pimentero. Pentisco, molle, muelle, pimentero, pimentero de América, pimentero de Américo, pimentero falso, Pimbol de la pimienta, sauce, pimienta. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.